En 1993, los hermanos maristas de Guadalajara decidieron materializar el sueño de Champañá, ayudar a los jóvenes menos favorecidos. Fue entonces cuando los hermanos Jesús Cisneros, José García Magaña y Juan José Ramírez, iniciaron con el proyecto de construir un centro educativo en alguna colonia marginada de la ciudad. A las periferias de Zapopan, Jalisco, se encuentra el Centro Infantil y Juvenil Marista, Villa de Guadalupe. Recibimos a los niños con, con múltiples problemas, uh, problemas de aprendizaje, de comportamiento, y aquí lo trabajamos con ellos y terminan su primaria, terminan su secundaria, y lo hacen de manera muy satisfactoria y con muchos logros, logros para ellos. Desde 1994 atendemos entre 70 y 130 alumnos cada ciclo escolar. Lo más importante para nosotros es brindar oportunidades de desarrollo humano y académico a niños y jóvenes en rezago educativo bajo el lema de nuestro fundador. Para educar a un niño hay que amarlo. Mi nombre es Marta Chica. Soy hermana marista y aquí en la obra, en el Centro Infantil y Juvenil Marista, llevo trabajando como unos 17 años. Me gusta mucho el trabajo porque siento que responde mucho al sueño de champañat el joven Montán. Eh, aquí también a los niños se les prepara a nivel de catequesis, a nivel de pastoral, eh, los valores maristas, este, se trabaja a nivel de los derechos humanos. El Centro Infantil y Juvenil Marista Villa de Guadalupe es un lugar donde el alumno se sentirá aceptado, amado y atendido. El que me contrató aquí prácticamente fue el hermano Cristóbal en Paz Descanse. Y recuerdo unas palabras muy sabias de él. En el momento que yo llegué, él me dijo, Rosa, ¿estás dispuesta a ser mamá y psicóloga de los niños? Y yo le decía, ¿pero por qué? Por, la, por el tipo de problemática que tienen los niños. Los niños necesitan afecto de mamá, a veces lo único que quieren es hablar. Llegan con nosotros uh, muchos con baja autoestima, al verse rezagados del sistema educativo, al verse a un lado de las oportunidades sociales y, y del avance social y, y nosotros nos damos a la tarea de, de darles a conocer que en esta escuela, aparte de aprender, pueden tener amigos, pueden desarrollarse socialmente, y todo en el marco de, de, de, de hacerles sentir y saber una, una realidad hermosa, pues, que son hijos de Dios, que la Virgen María los ama y los ama por excelencia, porque son unos muchachitos todos con, con un buen corazón, pues me gusta que cuando llegas te hacen sentir como familiar Y todos son muy buena onda Todos son muy muy agradables Yo sinceramente sí invitaré a alguien De hecho ya les he platicado de esta escuela Les digo que Pues si quieren seguir estudiando Que aquí hay una escuelita muy bonita Que todos son muy amigables Te enseñan muy bien Y pues te hacen sentir como familiar entonces pues sí, yo sí les he dicho y les invitaría Yo conozco el proyecto de Villa de Guadalupe desde que se fundó estuve acompañando, visitando a veces me encanta, este creo que tiene mucho que ver con lo que quería champañar de la educación en este momento que estoy participando encuentro un equipo como que conjunta dos cosas un equipo muy unido, muy apasionado, muy este, lleno de vida, al mismo tiempo muy profesional. El hecho de que te vean afuera en la calle y te digan, hola maestra, ¿cómo estás? ¿se acuerda de mí? Es muy gratificante y la verdad yo este trabajo no lo dejo. Somos presencia esperanzadora entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en la periferia. Siguiendo el sueño de San Marcelino Champañat.